Quería ir a la previa, porque en la previa estuviste con algunas personalidades del mundo del espectáculo, nada más ni nada menos, con una rubia platinada que todos conocemos, que se llama Susana Jiménez. Y la verdad es que ha, ha, ha salido, Matías, hasta a sí, nivel ha nacional, la vez. nota que ha hecho nuestro queridísimo Mati Pascualetti. ¿Qué tal? Eh, contanos, Mati, ¿cómo te la encontraste a la SU, nada más ni nada menos? Es que estábamos esperando el, el ingreso de la gente, el color, que sí. mañana lo vamos a... ...a reproducir de, de la mejor manera... Eh, ...a través del Canal 7... ...para que los mendocinos vivan el Mundial... ...a través de, de lo nuestro... ...entonces estábamos recolectando todas las imágenes... ...para armar una linda previa... En, eh, ...de lo que fue el partido... ...todo esto obviamente mostrado por nosotros... ...y encontramos a Agustina Gandolfo... la novia, la mendocina sí. novia de Lautaro Martínez... Sí. ...entonces pasó Agustina... ...gentilmente también habló con Canal 7... ...lo vamos a ver más adelante... este ...Agustina nos dijo algunas palabras... ...ella mendocina... Y cuando entró Agustina, aparece el colorado McAllister Estábamos nosotros saliendo en vivo con los colegas de San Juan. Sí. Y aparece McAllister Entonces pensé, bueno, están, acá hay algo, acá entran todos, ¿eh? hay que quedarse por acá. Y en ese momento vimos el, la maraña de cámaras y venía <risa> Susana Jiménez, así que nos metimos ahí claro. en medio. Bueno, viste Susana y la pantalla del 7 para hablar. Pero pará, a? ¿querés que lo, lo compartamos entre todos? Porque ¿Lo todos vemos, quieren sí. ver a Susana. aparte Matías tiene ah, una bueno, sorpresa dale, al final. Dale. dale, Mati, lo mostramos ahora. Sí, porque mira, mirá lo que le pasó, lo que le hicimos hacer a Susana con su careta. A ver. No, no quiero opinar. Por favor, la suerte. Cuidado, chicos, no se van ¿sí a caer. Un vos? beso para Perú merece nada más. Perú, los amo ¿no? am, siempre. Un beso para Natalia. Un beso, beso para Natalia. Sí, sí, otra vez. Sí, sí, llevo, ¿qué querés? ¿La careta de Messi la vas a usar, Susanao? Por favor, ¿Qué le dirías a Lionel para hoy? ¿Qué le dirías a Lionel para hoy? ¿Qué le dirías a Lionel para hoy? No te entiendo, amor. ¿A Lionel qué le dirías hoy? Ay, que lo Cristina sí. lo ama ahí está bien, bien, bien, muy bien, bien Mati no te entendía no. Susana Matías bueno no, yo modulé bien chicos a ver <risa> más, más o menos más te o, o menos a a los no, <risa> no. El de, de Susana Susana 180, <risa> la nota la verdad que hay que destacar la, la simpatía de Susana Jiménez venía en una maraña de periodistas de gente que se le acercaba, de personas que se volvían locas cuando veían a Susana Jiménez sí, sí, sí. y ella, más allá de que iban llevando a la rastra, se iba se iba saludando a todos. Y con ese carisma que tiene ella, cuando uno le dice un saludo para Natalia, le vuelve a decir otra vez para Natalia, pero qué pasa, tan enamorosas. ¿Quién Ahora, era Natalia? Muy simática, ¿Quién era? muy amable. La novia del chico se ve que ¿Ah? le, le pedía que, Susana que le mandara saludos, enamorado, como le dice. Ahora, el título es Matías Pascualetti y le hizo ponerse la careta de Messi a Susana. Claro, le puso la careta a Susana. Claro, es tremendo. <risa> no, no le sacamos la careta, se puso la careta sí. para, para nosotros, Susana, muy y en la pantalla bien. del 7. Del Así que muy simpática, muy divertida. La verdad, Susana, Susana, sí, la Susana bueno. que, se les, que entró al sector 4, porque todo el tiempo decía, ¿dónde está el sector 4? Claro, la traían caminando más o menos desde de Egipto. <risa> Por favor, ah. Zara.